Se trata del cálculo anticipado del coste o de las tácticas o actividades propuestas y dependerá fundamentalmente de presupuestos de proveedores. En este sentido, no se suele imprimir en el presupuesto del plan el costo de horas trabajos del personal interno o el uso de recursos propios como espacio, flotas, entre otros. Las empresas proveedoras de servicios anuales como agencias de marketing, consultoras de comunicación, agencias de publicidad, Suelen cerrar un presupuesto con meridiana facilidad según los objetivos que se les planteen, aunque pueden tener gastos auxiliares que se convierten en flexible el presupuesto. Por su parte, aquellas de servicios o destajos de como catering, espacios, transportes podrían variar en su precio en el transcurso del año. En esta línea se debe entender que el presupuesto para el plan debe intentar ser dinámico y tener una partida para contingencias, sobre todo entendiendo que pueden surgir asuntos de extrema necesidad, por ejemplo, situaciones de crisis.